¿Ustedes se acuerdan de él? Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial del Partido Liberal, asesinado en agosto de 1989. Si de Luis Carlos Galán no se acordaban, de este personaje sí se acuerdan. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante, tal vez el más reconocido de todo el mundo y en todo el mundo. ¿Y él? ¿Saben quién es él? Sí, Alberto Santofinio Botero. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tienen los tres en común? Entre estas tres personas lo que hay en común es una historia que los une. Es decir, mientras Luis Carlos Galán era candidato presidencial y que fue asesinado en 1989 en una tarima, pues Estos otros dos personajes, Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más reconocido del mundo y Alberto Santofinio Botero, pues planearon su muerte, siendo Alberto Santofinio Botero senador de la República de Colombia también por el Partido Liberal. Alberto Santofinio Botero fue el encargado de convencer a Pablo Escobar de asesinar a Luis Carlos Galán Sarmiento y efectivamente así ocurrió. Señalado como coautor del homicidio, el líder liberal Luis Carlos Galán. Ocurrido el 19 de agosto de 1989, fue capturado en mayo de 2005. Alias Popeye, jefe de sicarios del capo Pablo Escobar y el excongresista Carlos Oviedo Alfaro, declararon en su contra. Yo lo acuso hoy en esta audiencia como determinante de la muerte del doctor Luis Carlos Sarmiento. Por hacerle caso, o por escuchar al santo, fue que nosotros hicimos lo que hicimos con el doctor Luis Carlos Sarmiento. En octubre de 2007, un juez especializado acató la tesis de la fiscalía que el político tolimense en su afán por convertirse en candidato del Partido Liberal a la presidencia convenció a Escobar de eliminar a Galán, o si no, este llegaba a la presidencia y lo extraditaba. Por este hecho, Alberto Santofinio Botero fue condenado, fue condenado en Colombia a muchos años de cárcel, pero ahora está en libertad. Fue condenado a 24 años de prisión en primera instancia, pero la sentencia fue apelada y el 23 de octubre de 2008 Santofimio recobró la libertad luego de que el Tribunal Superior de Cundinamarca le concediera el beneficio de la duda, argumentando falta de contundencia en las pruebas y fue entonces cuando la familia Galán y la fiscalía se jugaron la última carta y echando mano del recurso de casación acudieron a la Corte Suprema de Justicia. Porque el liberalismo... Santo Fimio fue un prominente político tolimense que fue concejal, congresista y ministro de Estado y ya había enfrentado dos procesos más con la justicia. Lo que ocurre con esta libertad es que pese a que el señor es ampliamente reconocido como el actor intelectual del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, hoy se encuentra haciendo campaña para la gobernación del Tolima. Es otra que su vida Ella no está complicada con ninguna clase de antecedentes. Que le puedan cuestionar. todas maneras. Sí, señores, escucharon muy bien, así como lo oyen. Este señor, que es el actor intelectual del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1989, ahora se encuentra como Pedro por su casa, por el departamento del Tolima, haciendo campaña para la gobernación en favor de la candidata Adriana Magali Matiz. Esto es muy, muy, muy delicado. Aquí les dejo el video. Ella está haciendo un pacto con el pueblo. Mientras otros en la oscuridad hacen pactos de manzanillos, de politiqueros y de epiteriterritos. Nosotros estamos reafirmando nuestra condición altanera de Colimens. Y no es que este señor, después de haber cumplido la prisión, entonces tenga que aislarse y no pueda salir a hacer eh, lo que él quiera. Él podrá recorrer el país, pero me parece completamente antiético. Siquiera que la gente vaya a escuchar en una tarima el discurso de una persona que fue el actor intelectual del asesinato de uno de los candidatos presidenciales más queridos y más recordados por la historia de nuestro país, Luis Carlos Galán Sarmiento, un hombre en el que el pueblo tenía sus esperanzas. De quien tenga posibilidad de elegir alcalde de Medellín lo elija, de quien tenga posibilidad de elegir alcalde de Bogotá lo elija. Pero la gobernación del Tolima, la alcaldía de Ibagué, las alcaldías del Tolima, los consejos y las asambleas los vamos a decidir nosotros, los tolimenses, con la cédula en la mano, con absoluta y total autonomía regional. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Hasta dónde ha llegado la sinvergüencería de esta gente? No solamente se aliaron con el narcotráfico, no solamente han sido corruptos, sino que también asesinaron candidatos presidenciales y hoy se presentan ante el pueblo, ante la opinión pública, como los salvadores de no se sabe qué. Es a nosotros de comenzar a pronunciarnos hoy y de impedir que estas personas vuelvan al poder. Soy Jenner Usuga, síganme en mis redes sociales. Chao, chao. El adiós a Galán fue una despedida a la esperanza del país.